En un gobierno humanista, la economía está al servicio del ser humano. En un gobierno humanista, el poder está en tus manos. Ay, ¿qué ligero de mí? Silencio, por favor. Cintia, toma dos. Acción. En un gobierno humanista, el delito los... Ah, bueno, pero pintó. Y Lai toma tres. En un gobierno humanista. No dejamos que juegue un fútbol. Dale, vamos de nuevo. feliz? vi la Sí, y te iba a decir: estás como. ¿Listo?